bienvenida a Glitch Pop News, dosis de noticias al mundo gamer todos los martes y viernes. Yo soy Checo y te traigo las noticias de esta semana. Fallece Janet Mouse, quien le daría vida a una de las brujas en el nuevo Resident Evil Village. El próximo título de Tomb Raider podría por fin unir todos los juegos de la saga. Se agrega Control Ultimate a PlayStation Plus y muchos fans comienzan a mostrar su molestia. Nintendo lanzará nueva consola especial de Monster Hunter y The Last of Us 2 se convierte en el juego más premiado de toda la historia. No olvides que puedes saltar a cualquiera de nuestras noticias en la descripción, pero te invitamos a que nos acompañes a través de todo lo que tenemos para ti. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Esto es Glitchfow News y comenzamos. Estas son noticias que no nos gusta dar, pero lamentablemente la actriz de doblaje Janet Mouse, quien diera voz a una de las brujas en el nuevo Resident Evil Village, Falleció esta semana a la edad de 39 años, luego de varios meses de luchar contra el cáncer de colon, quien también en meses pasados contrajera COVID. Es triste escuchar noticias así y solo nos queda mandar nuestras sinceras condolencias a su familia y recordarla como se merece en la próxima entrega de este título. Crystal Dynamics ha compartido un poco de información sobre su próximo y aún sin anunciar nuevo juego de Tomb Raider, en el que comentan que se encuentran trabajando en unificar las historias de toda la saga, lo cual tomó un camino un poco diferente cuando hizo su reboot en el 2013. Mientras este reboot ha contado el origen de nuestra heroína Lara Croft y en cómo se convirtió en ser el Tomb Raider, la saga original nos mostraba a una joven capaz y experimentada, la cual ya había pasado por un montón de aventuras. El director creativo de este título expresó que el objetivo del próximo título será establecer las bases para que ambas sagas lleguen a un punto en común y así unificar las líneas temporales. En Crystal Dynamics entienden que esto no es una tarea fácil, aún más contando con los 25 años de esta franquicia y nos piden a los fans de toda la serie que seamos pacientes. El último título del reboot fue lanzado en el 2018 y dio cierre al origen de Lara Croft, así que habrá que esperar un poco más de años para ver cómo se conecta todo esto. Control Ultimate Edition ha sorprendido a todos y nos da tanto buenas como malas noticias para todos los dueños de PlayStation Plus. Dentro de las buenas noticias es que este título será incluido como parte del listado de juegos ofrecidos en PlayStation Plus, pero hasta aquí llegan las buenas noticias, ya que esto mismo ha sido motivo de molestia para muchos que compramos el juego anticipadamente en espera de la versión mejorada de PlayStation 5, además de que si comenzas el juego en la versión normal, tus saves no serán compatibles con la versión Ultimate. Y el problema no es tanto este, sino la falta de comunicación por parte del desarrollador, ya que muchas personas que compraron el juego con la decisión de esperar a la versión actualizada, ahora ven esto como una mala compra, ya que ahora será posible adquirirlo de forma completamente gratuita en PlayStation Plus. La versión mejorada estaba pronosticada para ser lanzada el próximo 2 de febrero, sin embargo ese mismo día llega a todos los usuarios de PlayStation Plus, así que si aún no lo has comprado, felicidades, lo podrás tener gratis, pero si eres uno del montón de videojugadores que hicieron la compra previa quizá te caiga como balde de agua fría. Muchos de aquellos que hicieron la compra de este título en las últimas semanas han comenzado a pedir reembolsos, y mencionan que otros títulos han hecho reembolsos en estas situaciones, tal es el caso de uno de los últimos juegos de PlayStation Plus, Man Eater. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Estabas esperando la versión mejorada de Control o aprovecharás que llega gratuitamente para dar una probada? Esta semana Nintendo ha revelado una nueva edición especial de Nintendo Switch y en esta ocasión será de Monster Hunter, así como un nuevo Pro Controller con diseños de esta franquicia. En un post hecho por Nintendo de Europa, se muestra esta nueva edición con una variedad de runas y símbolos únicos de los juegos de Monster Hunter, tanto en el frente como detrás de la consola, así como unos toques dorados en ambos Joy-Con. Este paquete incluirá además de esta edición de Nintendo Switch, una copia de Monster Hunter Rise, un kit de looks DLC y contenido extra, todo esto disponible el próximo 26 de marzo al mismo tiempo que el nuevo Pro Controller. Así que si eres fan de la saga de Monster Hunter y no tienes un Switch, ahora es el momento perfecto para conseguir esta edición especial. Ya han pasado 7 meses desde el polémico lanzamiento del título de Last of Us 2, pero el número de premios que va acumulando no parece detenerse pronto. Hasta el momento este juego tiene sobre sus hombros un total de 265 premios destronando a The Witcher 3 y quitándole el puesto, donde había permanecido por ya casi 5 años. Estos premios consideran no solo los otorgados por los medios, pero también premios que dan los fans. Sin duda alguna los desarrolladores de este juego pusieron un esfuerzo increíble en la realización de este título, y no es ninguna sorpresa la cantidad de premios que sigue recibiendo. Todos los días se encuentran nuevas curiosidades y pequeñas referencias tanto a videojuegos como elementos de la cultura popular. Muchos de los fans de este juego ahora se encuentran esperando que Naughty Dog lance algún tipo de modo multiplayer, luego de que ellos mismos mencionaran algo relacionado a esto en el día de The Last of Us en septiembre. Como vemos a pesar de la polémica sobre la historia de este título y el montón de cosas que ha pasado, el juego sigue juntando premios al por mayor y seguramente quedará grabado en los libros de la historia. Con todo esto, Naughty no se duermen en sus laureles y ya se encuentran trabajando en un próximo juego, aunque no han mencionado sobre qué será y solo se limitaron a decir que será algo genial. Naughty no nos ha decepcionado en los últimos años, así que estamos seguros que realmente será algo digno de esperar. ¿Y tú qué opinas de todos estos premios que está ganando The Last of Us 2? Hasta aquí las noticias de esta semana, si se nos pasó algo importante siempre está en nuestra sección de comentarios donde podemos platicar de cualquier cosa del mundo de los videojuegos.